Espíritu Santo, el Dios que obra todo en todos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo, les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió No está escrito en la ley de ustedes Yo dije, ustedes son dioses Si la ley llama a dioses A los que Dios dirigió su palabra Y la escritura no puede ser anulada ¿Cómo dicen tú blasfemas A quien el Padre santificó Y envió al mundo porque dijo Yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre No me crean Pero si las hago Crean en las obras Aunque no me crean a mí Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente apedrearlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha, no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad, y en ese lugar... Muchos creyeron en Él. Poder creer en las obras de Dios. Hoy más que nunca, en una sociedad que es escéptica, son las obras que practican cada uno de los hijos e hijas de Dios. Más que las palabras, son los gestos, las iniciativas concretas, las que ayudan a reconocer y a saber que el Padre está con nosotros y que Cristo fiel sigue estando con nosotros, como lo recoge en esas palabras finales el evangelista Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Que al igual que como lo hizo Jesús, sean nuestras obras la primera señal concreta de la fe que predicamos. Que al concluir esta Semana Santa nos sintamos motivados a plasmar en gestos y obras concretas, lo que realmente hemos recibido de parte de Dios, que sepamos traducir nuestra fe en gestos concretos de amor, de solidaridad, de servicio. Al Dios con nosotros sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo,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 Que el Señor derrame su bendición sobre este mes de marzo que ya termina y sobre cada uno de ustedes, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.